Apoyada en el quicio de la sevilla miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres, ella sonreía, hasta que en su puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela, y ella te dijo gaché. Ven y tómala en mis labios Que yo fuego te daré Bajé del caballo De cerca la vi Y fueron dos verdes luceros de mayo Tus ojos para mí oh verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y al verde, verde limón Ojos verdes, verdes, con brillo de faca Que se han clavado en mi corazón Para mí ya no hay soles, cruceros ni luna. No hay más que unos ojos, que en mi vida soy verde, verde como la albahaca. Vimos desde el cuarto despuntar el día y anunciar el alba en la torre y la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto a menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. No hace falta, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subí a mi caballo, volando me fui. Y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos oh, oh, verdes, verdes como una albahaca. Verdes como el oh, en mi corazón. Para mí no hay sol, el lucero, ni luna. No hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos oh, oh, verdes, verdes como. La albahaca, verdes como el trigo verde, al verde, verde limón.